Chicos, buenas. En este tutorial les voy a enseñar a hacer un login con sesiones con PHP y MySQL. En este caso voy a registrar una persona o tengo una tabla de usuarios. Eh, voy a mostrárselas aquí en mi base de datos. Y para eso tenemos que tener el Apache pues, y el MySQL en eh, los servicios activados. Tengo una base de datos llamada PHP desde cero y decimos una tabla usuarios donde tengo usuario y clave este es el nombre del usuario y esta es la clave obviamente eh, para esto voy a crear eh, una carpeta dentro de mi htdocs en sam que se llame eh, pues login concesión ok voy a traer esta carpeta a mi zona de trabajo en visual studio code y voy a comenzar a, a diseñar esto de una manera pues sencilla. Vamos a ampliar un poco esto acá y voy a crear una carpeta llamada Lógica, donde voy a tener eh, una conexión, eh, donde voy a tener también una opción o un archivo de salir y donde voy a tener un archivo que se llama loggear.php Fuera de todo, voy a tener una página que se llama login, que es donde va a estar el formulario como tal. Y eh, bueno, <coughs> y también va a estar lo que tiene, vamos a colocarlo acá afuera, lo que tiene página principal, que es donde vamos a redireccionar después de un logueo exitoso. Ok, comenzamos. Eh, sabemos que eh, dentro de lógica estos archivos lo vamos a trabajar así y lo estoy comenzando a hacer así para que vayan obteniendo un, un buen sabor de cómo poder trabajar eh, un poco con el modelo vista controlador y comenzamos por ahora una, una sola carpeta donde vamos a controlar acciones por, por esto entonces para la conexión sabemos que lo vamos a hacer de una manera eh, rápida como lo hicimos en el video anterior en el video del login eh, sin sesiones que lo pueden ver en, en el canal y vamos a decir un host que me diga aquí rápidamente localhost que me diga usuario que es root también tengo una clave que en este caso no tengo, si ustedes tienen pues tienen que colocar la clave y también tengo una base de datos que se llama php desde cero como se lo mostré en el principio del video para hacer una conexión vamos a decir conexión es igual punto .connect y vamos a enviar los parámetros el primer parámetro es host, el segundo sería usuario, el tercero sería la clave y el cuarto sería la base de datos que es bd en este caso ya tenemos el archivo conexión y eh, para verificar la conexión podemos hacerlo de esta manera. De esta manera para ver si la conexión fue exitosa. Aquí estamos validando que sea exitosa. Vamos a decir conectado correctamente. De lo contrario me va a decir eh, no se pudo conectar. No se pudo conectar. ¿Ok? Entonces, por ahora. Vamos a probar lo que es eh, lo que tenemos en el localhost en la carpeta lógica, que es login, login, login, login, login concesión, la carpeta lógica, en conexión y aquí dice conectado correctamente. Dado que ya nos conectó correctamente, no, eh, podemos quitar este código de aquí y verificar que pues ya la conexión está correcta. En este caso tenemos el primer archivo que ya está correcto y vamos a, a diseñar nuestro login de esta manera, vamos a decir eh, eh, login con sesiones con sesión, y voy a hacer un formulario centrado aquí un poco, voy a hacer un form. Eh, aquí sería eh, pues lógica sería punto .php y en el método sería el método post dentro del formulario voy a colocar dos eh, input con name usuario vamos a darle un espacio y vamos a colocar eh, aquí tipo password con name clave vamos a dar un espacio y vamos a colocar un botón que tenga un tipo submit y vamos a decirle entrar ok vamos a ver cómo se ve desde ya el, el login que estamos haciendo vamos aquí y dice y está de esta manera vamos a dar un poco más de espacio aquí vamos, va a quedar así, vamos a dar otro espacio acá listo queda así, entonces aquí sería admin o algo y vamos a verificar entonces eh, también podemos colocarle un placeholder eh, diciendo digite usuario y un placeholder de este lado Diciendo digite clave, ok, listo. Entonces lo tenemos así. Eh, vamos a enviar los datos. Estos datos, estos datos, lo vamos a enviar. Eh, el value de cada valor lo vamos a enviar a lo que tiene loggear.php y lo vamos a recibir en, en lógica. Mire que en este caso coloco la carpeta lógica donde está ubicado mi, mi archivo loguear y, y el nombre del archivo.php en este caso loguear. en este archivo lo que voy a hacer es recibir una variable y aquí es donde se va a marcar la diferencia, aquí vas a hacer un session start para comenzar con la sesión y vas a recibir un usuario que viene con el método con el método post y con el nombre usuario vas a recibir una clave <coughs> que viene con el método post post y que viene con el nombre clave ¿okay? en este caso vamos a utilizar sabiendo que conexión y, y logear están en la, en la misma carpeta vamos a decir requiere eh, lo que tiene conexión.php y así vamos a poder utilizar esta variable llamada conexión para utilizar eh, para conectarnos a la base de datos entonces tenemos esa variable y Vamos a hacerlo de la manera eh, para lobbyar, no sería con query. Vamos a decir query es igual a lo que tiene eh, con para contar cuántos, cuántas filas existen que coincidan con la búsqueda que vamos a hacer. Eh, from usuarios que es la, la, la tabla que les di donde usuario sea igual. A lo que tiene usuario y la clave sea igual a lo que tiene clave cerramos acá con, con un coma vamos a, a ejecutar eh, consulta Le vamos a decir mysql eh, query y vamos a decir vamos a utilizar la variable conexión que viene de, de, de, de aquí vamos a heredar esta, esta variable conexión y vamos a utilizar lo que tenemos de, eh, en, en, en nuestro scope acá que sería q que es la variable que hace la consulta en este caso estamos haciendo la consulta y vamos a guardar todos los datos que trae en un array en este caso vamos a hacer mysqlif fetch array y lo vamos a a meter la consulta todos los datos lo va a poner como array y me va a decir si pues array lo que tiene la variable contar que sería as contar esto eh, es mayor o es igual a cero vamos a decir es mayor a cero. Vamos a decir eh, pues vamos a redireccionarlo, vamos a decir header, así se, se redirecciona. Pues una, una forma de redireccionar en PHP sería con header, location punto vamos a salirnos de la carpeta con punto punto slash y vamos a la página principal punto php, ¿Okay? De lo contrario, de lo contrario vamos a decir eh, vamos a decir pues datos incorrectos, ¿Okay? Listo, entonces cuando estemos en la página principal, debemos darle una bienvenida al usuario, al usuario pues que viene y que se ha logueado, por eso es un, un pequeño login con sesión y vamos a, a activar nuestra sesión Star, en este caso también vamos a activar nuestra sesión en Star y no se nos olvide, primeramente cuando esto ocurra que pues hay un hay un eh, un logueo exitoso le vamos a pasar la variable eh, de sesión que es la que va a recibir página principal eh, eh, en este caso vamos a decirle antes de eso vamos a guardar la sesión eh, vamos a guardar una variable sesión user name asignele lo que tiene la variable usuario ok en la variable section username en la página principal lo que vamos a hacer puedes convertir esa variable como tú quieras vamos a decir eh, usuario es lo que tiene la variable session username listo entonces lo que voy a decir acá es eh, vamos a hacerlo con un h1 vamos a hacerlo con un h1 le vamos a decir bienvenido usuario listo en este caso lo vamos a hacer así y vamos a probar a ver qué tipo de errores nos puede dar vamos a hacerlo dice admin admin vamos a colocar una contraseña incorrecta y me va a decir datos incorrectos ok listo vamos a actualizar vamos a decir admin admin root que es la contraseña correcta me dice datos incorrectos y vamos a probar porque me está dando datos incorrectos vamos a verificar eh, esto vamos a decir admin y vamos a copiar, listo, aquí está había escrito la contraseña mal y aquí me dice bienvenido admin en este caso eh, tenemos la primera parte y vamos a hacer lo que es que se pueda salir que no pueda entrar que, o sea que se pueda salir eh, directamente vamos a hacerlo con un con un app, vamos a hacer con la etiqueta o de referencia, más que todo se utiliza para referenciar, vamos a decir href, lo que ten eh, vamos a hacer comillas simples y lo que esté en lógica, porque sabemos que página principal está fuera de la, de la carpeta lógica. Es decir, lo que tenga lógica salir.php que Vamos a decir aquí salir. Entonces aquí dibujamos el botón salir. Hasta ahora dice en lógica.salir y lógica punto salir no tiene nada entonces en este caso lo que vamos a hacer es algo simple lo que vamos a hacer es algo simple y es salir de esta forma vamos a decir session start porque estamos manejando lo que es la sesión vamos a decir session start y vamos a decir session destroy o sea destruir la sesión vamos a destruir la sesión cuando demos en el botón salir eh, y vamos a, da, a redirigir al salir vamos a redirigir a lo que es el login o la página principal vamos a decir aquí location y como, es, location, y como estamos eh, vamos a decir afuera porque el login está fuera de la carpeta lógica dado que salir está dentro de carpeta lógica y vamos a decir exit okay. Entonces, para implementar todo, vamos a, a correr el programa o oh, a correr, no a, a implementarlo. Vamos a probarlo. Eh, vamos a ver por acá. Vamos a decir admin, admin group. Listo, vamos a darle salir. Listo, vamos a probar algo y es que la, ses la sesión cuando se mantiene, puedes abrir otra pestaña. Y la sesión se va a mantener. Dado cuando le demos salir, vamos a decir eh, página principal. Bueno, en este caso me va a decir un defi username. Y lo que voy a hacer en este caso es irme a la página principal y decir si iset, o sea, si no está lleno o no tiene esta variable eh, usuario. lo que vamos a hacer es redirigir a lo que es eh, login.php de lo contrario si esas hay una variable de sesión vamos a cerrar un poco aquí. Eh, pues entre al bienvenido ¿ok? entonces vamos a actualizar y me dice en la línea 7 eh, me dice eh, header, perdón header, location listo, me va a redirigir, le digo admin probamos un dato incorrecto me dice dato incorrecto, volvemos vamos a decir admin admin root salimos eh, vamos a decir actualizar, listo y listo, este es un login concesión. Espero que les haya gustado. Se suscriben al canal y compartan el video. Y hasta la próxima.